Bienvenido a otra clase más de Pasi. ¿Cómo estáis? Espero que bien, que estéis dispuestos a estudiar matemáticas. Vamos a hacer un pequeño repaso a los vectores gradientes. El vector gradiente eh, se define como eh, tres componentes en lo que vamos a estudiar nosotros. Lo vamos a definir como tres componentes, en la cual la primera componente, si nosotros tenemos un campo escalar llamado... ejemplo, este campo escalar, nosotros queremos definir su vector gradiente, lo vamos a definir en tres componentes, porque aquí están X, Y, Z. Tres componentes, la primera componente va a ser la derivada de F respecto de X. La segunda va a ser la derivada de F respecto a Y y la tercera va a ser la derivada de F respecto a Z. No tiene más, simplemente derivar respecto a cada variable. ¿Y qué, qué nos da esto? Pues cuando nosotros sustituyamos un punto, nos va a dar la perpendicular, el vector perpendicular en, en ese campo escalar. Es decir, si nosotros tenemos, imaginaros que esto fuera un campo escalar, pero como si estuviera metido hacia adentro, cuando nosotros derivemos, si nosotros tomamos este punto, pues nos va a dar la perpendicular en ese punto. No tiene más. Entonces, si nosotros tomamos ahora ese campo escalar, Vamos a calcularle su vector gradiente. Que para eso he, hemos hecho el vídeo, para calcular el vector gradiente. Total, bien, si nosotros tenemos ese campo escalar, nosotros tenemos la derivada de f respecto a x. Tomamos esto como constante y simplemente derivamos x. La, deriva, la derivada de x es 1, y z son constantes, pues y z. La derivada de f respecto a y, tomamos la y como variable, y la x y la z como constante. La derivada de y es 1, por tanto, aquí tenemos xz. Y para la derivada de f respecto a z, no tiene más. Tomamos la x y la y como constante y derivamos la z. La derivada de z es 1, se nos queda aquí, x y. Como veis, es muy fácil. Ahora os voy a poner un ejemplo un poquillo más complicado, pero... El procedimiento es siempre lo mismo. Pues bien, aquí viene el apartado un poco más difícil, pero si seguís los mismos pasos que he explicado antes, esto es una chorrada, porque no tiene más. ¿Qué? La el primera el primer componente, derivada de f respecto a x, derivada de f respecto a x, pues tomamos seno de i como constante y derivamos la x, 1. Por tanto, nos queda seno de x. Perdón, seno de y. Aquí tenemos otra x, tomamos la x como variable, la z como constante, derivada de x es 1. Pues aquí tenemos la primera componente del vector. Ahora la segunda. Derivamos respecto a y. Tomamos la x como constante y el seno de y como variable. Tanto, derivada del seno es el coseno. X por coseno. Y aquí tenemos otra y más, Y ahora la componente z Solo está aquí Tomamos la x como constante La z como variable Derivada de z, 1 Pues aquí Y aquí tenemos nuestro vector gradiente Como has visto es simplemente derivar respecto a variables Que tengamos en las componentes La primera componente siempre x La segunda y, la siguiente z Espero que os hayáis enterado, como veis esto es simplemente derivar. Si tenéis alguna duda, pues aquí abajo comentáis o en el foro. Muchas gracias y espero que os vaya bien. Nos vemos. Vamos a ir por toma, que más fácil ya está. Hola, buenas. Te que decir tú algo, te ha quedado... me ha la cámara. El miedo escénico.